Y no quiero salir apedreada de aquí, ¿no? pero les comento, yo al inicio de esta investigación, el error en el que caemos los diseñadores es en suponer cosas, en algunas cosas me estaba guiando en querer hacer una estufa súper tecnológica que sea muy, este, muy segura para el uso de estas personas, primer error, te tienes que acercar a estas personas para ver cuáles son los problemas. Para mi sorpresa, pues saben cocinar y mejor que muchos de nosotros, mejor que, que yo si puedo decir, no sé de, de muchos de ustedes. Entonces con esta investigación, ¿qué se quería hacer? Identificar entonces cuáles eran los, los problemas, dónde estaba fallando ahí el, el diseño y que relacionado con este modelo de los derechos humanos si te menciona una una equidad, porque todas las personas tenemos derecho de, de realizar nuestras actividades, o tú, Pati, me ayudas. <risa> Entonces, esa equidad también debería de ser abordada desde el diseño, y no desde el diseño, también de otras disciplinas. Se supone que tú, o al menos en el diseño, uno de los objetivos es que este, este bienestar humano, pues sí, pues... Todos tenemos derecho a esto, independientemente de tus habilidades o tus capacidades. Entonces, ya de ahí, y no quiero adelantarme mucho porque tengo que este, que realmente fundamentarlo, pero hay, una, hay algo que encontramos, bueno, de los hallazgos que encontramos en todo esto, es que muchos de los aparatos y electrodomésticos usados en la cocina no comunican de una forma diferente a la, a la visual. Por ejemplo, en una licuadora, tú puedes saber cuál es la velocidad eh, menor y cuál es la mayor con el con el bueno para ellos con el sonido nosotros pues ahí tenemos los botones no los podemos ver en una estufa no puede, ellos no pueden este diferenciar entre qué qué grados si quieren hornear porque no hay un, un clic ahí que les diga no no hay una forma de que eh, les comunique ahí algo claro que en la línea blanca pues el implementar este tipo de realces en una estufa ya igual está rompiendo un poco con este patrón que hay de, de hacer las, eh, los objetos muy, muy pulcros sin estos realces para que no eh, genere cochambre, pero hay otras soluciones ya que si yo quisiera ponerle a todo braille, pues yo si me veo en una situación de que me operen de la vista o algo, tú permaneces una semana… Este, en este estado, entonces pues a ti al que te pongan en braille, pues es como si te hablaran en otro idioma, entonces ahí tampoco… si yo estoy hablando de este diseño incluyente, pues ahí estoy excluyendo a, a otras personas. Entonces no sé si resuelvo un, un poco, si alguien tenga otras dudas a partir de lo que dije. Adelante. Eh. Para las personas que están en la sala y que se les dificulte escribir, hay un micrófono. Si quieren hacernos alguna pregunta, Alejandra tiene micrófono eh, y lo pueden hacer en voz alta. Tenemos tres preguntas de participantes. Y luego les paso las otras que hay, que dos son para todos, una es para ti. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, yo quisiera decirme a Iris, eh, con respecto a la pregunta que te hicieron hace un momento, a mí me preocupa una cosa, el nivel de dependencia o de independencia que estás observando en la gente que estás visitando, ¿cuál es? Porque cuando tú hablas de que estás visitando mucha gente o algunas personas con discapacidad visual, hay cosas que a lo mejor en la cocina se nos escapan, por ejemplo, cosas tan sencillas como eh, desinfectar una verdura, ¿no? Este, Tú no sabes cuántos con, con, con, con, con, estás contando, y muchas de las veces la gente vive con su familia o tiene siempre una gente normovisual a su lado que les está ayudando con esos detalles. Pero ¿qué pasa con una persona que es totalmente independiente? Sí, mira, afortunadamente de las personas que fuimos a, a observar, eh, una de, de ellas y sí también en nuestro eh, protocolo de entrevistas. Sí, una de las preguntas eran esas de que, qué tipo de ayudas extras ellos eh, requerían. Por ejemplo, de las personas que fuimos a entrevistar, una de ellas en ese momento sí estaba con una, una persona que sí en todo momento le estaba apoyando en, el, en los, este, con el estado de cocción de sus alimentos, porque si es que igual se me va a pasar poquito más, entonces pues no le quiero dar comida quemada a mis hijos, entonces sí necesito de esto y más cuando fríen alimentos porque si bien dije que eh, extraen este pequeñas porciones de alimentos para ver este, la consistencia y estado de cocción, cuando son cosas fritas, ahí ya la… sí si necesariamente necesita… bueno sí si neces necesariamente requieren a una persona que les ayude con eso, en otros casos había una, una persona que si sí, este se entrevistó y estaba sola en, en su casa, en sí los niveles de, de independencia pues sí son, son altos porque la mayoría de, de ellos pues sus hijos están trabajando todo el día, Su, igual son madres este, solteras, también en el caso de, de Noé que es chef, él pues ya desarrolló otras habilidades en, la, en esta escuela de chef para, para ciegos en Barcelona. Entonces él, su única… Eh, ayuda que necesita es al momento de, de servir, porque dices es que yo no puedo darme el lujo de servir un platillo que esté manchado de los bordes, entonces ahí es donde en esto mi, eh, mi apoyo, Mitzi que, que es una persona que sí, que sí ve, eh, pero sí podría decir que el nivel de, de, independ, de independencia es, es alto pero sí se tiene que considerar también eso porque, por ejemplo, también otra chica pues vivía con sus con sus padres. Entonces sí, ella le están ayudando mucho en eso y obviamente hay otras actividades que se, le, que se lo complican al momento de quedarse sola. Por ejemplo, me platicaba de que un día que se quedó con su papá, ya una persona de, de edad, eh, se quedaron sin, sin gas, entonces pues tenían que comer. Hija, prende el horno y dice, sí papá, pero tú dime qué aparece en la pantalla, ¿no? Y su papá, yo no sé, no alcanzo a ver, yo nunca he usado el horno, entonces no, tú ahí pícale, Sí, nunca pudieron echar a andar el horno, porque la mayoría de los hornos tienen esta interfase que son muy planas, siguiendo con este patrón de los electrodomésticos, de que todo muy, muy pulcro y que ya con influenciados por la tecnología, pues obviamente es… Eh, en lo que dicen de menos es más pues sí, mucho menos es más para otras que algunas personas ya no las pueden entender. Es muy fácil resolver eso. Eh, yo soy una persona que vive sola y por eso te, te hago mucho énfasis en eso porque cuando nos centramos en un modelo social Gracias. o de derechos estamos hablando de que tenemos que generar un grado de independencia lo más que se pueda, ¿no? pero aquí en el horno yo por ejemplo le pongo lo que es la mica adherible que es transparente y no te estorba ni a ti como norma visual ni a mí como ciega, porque tú como norma visual uh -huh. a través de la transparencia lo puedes seguir viendo y yo uh -huh. lo puedo tocar. Sí, ¿no? ajá. Y así se hacen en muchas cosas que son planas, ¿no? que son con tanto uh -huh. digitales. Sí, de hecho, cada, cada persona y sí este, hago énfasis en este nivel de, de dependencia o independencia y. También, otra persona me decía: Pues yo sí le puse unos puntitos con una pistola de silicón. Cada quien buscará sus, sus técnicas de acuerdo a la que más le, le acomode o que resuelva más su, sus necesidades. Pero sí, también eso va ligado directamente a si me ayudan, un, si siempre tengo una persona que me ayude, entonces igual ya, ya casi no utilizar esas etiquetas. Si vivo solo, pues implementaré más este tipo de, de etiquetas con mica. <risa> que también las ponen en, en ropa, eh, para diferenciar el color, etcétera, pero, pero sí, también va muy muy ligado con, con esto que me mencionas. Yo, yo tengo otra eh, pregunta, ¿es posible? Oh, no. Quería hacer una pregunta del señor… Oh, ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, Buenas tardes, soy Alejandro Munguía, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, egresado de Ciencias de la Comunicación, y también estoy interesado en el tema de los derechos humanos y la discapacidad. Hay algunas cuestiones que quisiera compartirles, porque al escuchar las expresiones, eh, me quedaron eh, la duda de si es la forma correcta de abordar un problema cuando se tiene una percepción parcial, Uh, actualmente estoy utilizando este bastón, como ven está con un tono diferente de blanco, porque existía la idea de que en México quien usa bastón es invidente, ciego completamente. Y la verdad es que en el, la Asociación para Evitar la Ceguera en México, como en la, funda, como en el, la, la Fundación Conde de Valenciana, tienen áreas especiales para una eh, parte que desconocen mucho en México, que es la baja visión. Yo soy una persona con debilidad visual y hay tantos tipos de visión baja, o de baja eh, que es eh, difícil eh, poder establecer cuestiones generales. Yo me he estado enfocando más al uso de cuestiones tecnológicas por el área de comunicación, es decir, computadoras y todo lo que permiten. Sin embargo, cuando escuché los temas acerca de cómo se puede ver algo, yo lo veo de muchas formas. Yo veo una pantalla grande que es una mancha para mí y la información no la puedo ver detalladamente a esta distancia. Pegándolo a mi ojo, sí puedo ver los detalles, incluso letra pequeña, pero necesito un aparato para mediar al respecto. Este mismo bastón. Eh, So, eh, seguí la idea de una eh, profesora de Argentina que se llama Perla Caterín Mayo que hizo una fundación que se llama Bastón Verde precisamente para tener esta situación de eh, dar a conocer en la comunidad que hay personas que necesitan apoyo para ciertas cuestiones como atravesar una calle, estar con la certeza de cuándo un semáforo le permite el paso o no o si viene un automóvil o una bicicleta que son silenciosas entonces, eh, a veces escuchaba las expresiones como las personas con ceguera, pero la verdad es que yo no puedo disfrutar una obra de arte, aunque no soy ciego, no, no en, un, eh, en las condiciones de un museo. Vamos, el experimento más reciente que hice fue relacionado con la última exponente. ¿Cómo puedo llegar desde el Metrobús Centro Cultural Universitario a el Instituto de Investigaciones Jurídicas a pie?, y lo primero que encuentro son escalones que están muy difíciles de poder calcular el paso aún con el bastón. Me encuentro súbitamente en las orillas con botes de basura que dan exactamente eh, a la altura del muslo. En una zona que es fácil de sentir con el bastón porque está eh, liso el cemento, mientras que en la parte central es, es mucho el piedras y tengo que cambiar de técnica para ir eh, sintiéndolo y además voy más despacio. Pero el problema es que súbitamente me encuentro con un poste a la mitad del paso en el trayecto de la estación del Metrobús para acá, o me encuentro con estos bordes filosos eh, que lastiman para, eh, y que, bueno, ya dañan y cambian todo, mi punto de, eh, todo lo que quiero hacer. Entonces, la, la idea que yo quisiera es la de poder ponerme a su disposición porque también hay muchas cosas que escuché aquí que me gustaría tener esta retroalimentación entre las perspectivas que tienen las personas en diseño, en diseño en general, diseño industrial en particular, y lo que yo también he encontrado, pero ya en el ámbito más eh, de comunicación humana y utilizando nuevas tecnologías. Me gustaría después acercarme a la mesa para poder intercambiar información si es posible. Gracias. Claro que sí. Una pregunta, perdón, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Munguía Méndez. Alejandro Munguía Méndez. Alejandro, eh, luego del de café que viene en un rato, justamente la idea es hacer mesas de intercambio y que los ponentes puedan participar en las mesas. Así que tu, el deseo que tienes se va a poder hacer muy bien en la siguiente actividad. ¿sí? Gracias. Gracias. Eh, bueno, algunos de los ponentes tienen otras preguntas para contestar y hay dos preguntas que son para todos. Tenemos un tiempo acotado, así que les vamos a pedir que sean muy sintéticos en las respuestas. Para todos. Interesante que se pongan en el lugar de las personas con discapacidad. ¿Por qué no incluir a las personas con discapacidades mentales e intelectuales? Es una pregunta. Y otra pregunta para todos. ¿El diseño tiene influencia en los contextos escolares y cómo se aborda? ¿Estoy leyendo bien escolares? ¿El ¿Eh? diseño tiene influencia en los contextos escolares, creo que dice? No sé quién lo haya escrito, pero creo que dice escolares. Ah, y otra para todos. ¿Por qué sus, para sus proyectos de investigación, por qué eligieron a la población con discapacidad? Buena curiosidad, siempre pregunto. ¿Por qué eligieron el tema? Así que si quieren, empezamos contigo, como las preguntas que son para todos. Muy sin Gracias. A ver, a la pregunta de... Uh, como ¿El diseño tiene influencia en los contextos y cómo se aborda? No, no, es, es, perdón, Este. mejor me voy a ir a la otra eh, para que se pongan en… Okay. ¿Por qué no incluir a las personas con discapacidades mentales e intelectuales? Bueno, eh, en mi proyecto de investigación eh, es… Es relevante para el cuidador primario, pero pues, sin embargo también entran personas con, de, de todas las discapacidades. Digo, aunque está más enfocada la parte motriz, también hay personas que tienen otro tipo de discapacidades. Hablaba, por ejemplo, de, de esta uh, parálisis cerebral. Entonces, en, en, esta, en esta discapacidad, pues de alguna manera entra. De todas maneras, nosotros como. Eh, maestrantes, tenemos un, un tiempo límite para trabajar un proyecto, entonces sí nos gustaría abordar muchísimos temas, la, la verdad es que el tema de la discapacidad es enorme, entre más, ahora sí que, como decía Platón, ¿no? yo solo sé que no sé nada, porque entre más, entre más conozco, más, más me doy cuenta que me hacen falta abordar más temas. ¿no? Entonces, eh, ahorita yo… Eh, contestaría de esa forma, no sé ustedes. Ah, bueno, creo que nos falta una de para sus proyectos de investigación, ¿por qué, eligieron a la, ¿por qué la elegí? ok eh, me, me, me impactó mucho este video, me impactó mucho la forma en la que se… Cu cuando uno entra a diseño industrial, tienes que encontrar un proyecto de investigación y regularmente entramos muchos así como todavía pensando qué vamos a hacer. Yo tengo una empresa eh, de muebles eh, eh, para, de acero inoxidable y muebles metálicos y a mí se me acerca mucha gente para decirme, quiero que me hagas una, un, una tablita así o que me hagas un columpio así o que me hagas… Eh, bueno y me van diciendo sus necesidades. Entonces ahí me di cuenta que sí quería trabajar algo en eso porque en México no hay fabricantes de… De, digo, sí hay fábricas y cosas que se venden pero como a granel, pero nada especializado eh, al menos no al alcance de, de la mayor parte de la población, sí por ahí hay una empresa que vende cosas extremadamente caras que son importadas entonces por eso fue que decidí eh, hacer algo que ya desde el conocimiento que tengo yo, eh, diseño gráfico ahorita diseño industrial y la experiencia laboral poder hacer algo para ayudar a este tipo de población sin embargo digo descubrí la otra la otra cara de, de la moneda esa cara que está oculta y sobre la que ahorita estoy trabajando muchas gracias bueno eh, sí se oye sí uh, Ah, bueno, aquí en la, en la pregunta de por qué no este, in, se incluyen a personas con discapacidad mental o intelectual, eh, claro, para este, en el caso del proyecto que estoy realizando este, de material eh, artístico para la discapacidad visual, bueno, también podría funcionar en un momento dado para la, la, la discapacidad mental, ¿no? Eh, pero un poco haciendo este alusión a, lo, a la. o a referencia a, a aquí a la. A la compañera, pues sí, son proyectos que, que se plantean para cierto tiempo durante los posgrados y tenemos que seleccionar un tema específico sobre el cual dirigir la investigación, eh, ese sería un primer punto, el, el otro es eh, lo que les comentaba cuando hice la presentación, eh, este es un punto de partida, pero no quiere decir que sea el único, ¿no? eh, habría que hacer otra investigación propiamente dicha, para una persona con discapacidad mental, eh, abordando el tema del material áptico, por ejemplo, ¿no? y, y ver si realmente funciona o no funciona, o qué cambios habría que realizar a este material para que se adapte a las necesidades de este nuevo usuario, que es la persona con discapacidad mental, qué características se requerirían para que este, este material funcione correctamente con este tipo de, de personas, ¿no? entonces eh, sí se puede abordar, pero es, es otro tema, es, es, otro, es otro tiempo que habría que utilizar y, y generar ¿no? para resolver este nuevo problema o este nuevo planteamiento. Eh, ¿El diseño tiene influencia en los contextos es, escolares y cómo se aborda? Eh, sí, claro, el diseño tiene influencia en, en, en el contexto escolar, eh, bueno, sobre todo en el, con, en el contexto universitario, porque es, es el lugar en donde se están formando los nuevos profesionales, en este caso del diseño, llámese cualquier tipo de diseño, y, y habría que darles las bases eh, pertinentes para que cuando salgan a, a trabajar, a laborar, a interactuar con el contexto social, pues puedan abordar, abordarlo de manera adecuada. Sabemos que la universidad, eh, durante la licenciatura, pues se nos da un, un repaso muy general realmente de lo que puede suceder o encontrarse en el contexto real, ¿no? en el contexto laboral, pero, pero se tienen las bases para poder este, interactuar y, y actuar debidamente con los diversos usuarios o las personas que van a hacer uso de nuestros diseños, de nuestras propuestas. Eh, eso lo digo lo entiendo, entiendo así la pregunta. Eh, por aquí nos preguntan, bueno, de manera particular, este, perdón, ha, hago referencia a la, a la última que es para todos. Eh, ¿Por qué eligieron a la población con discapacidad? Lo mencioné hace un momento, eh, como artista plástico, en mi caso, eh, dije, bueno, ¿cómo puedo llevar lo bidimensional?, eh, las representaciones bidimensionales del, de la parte gráfica y parte pictórica, artística a alguien que no puede ver. Ese fue un tema que me, eh, que me motivó a realizar la investigación, la propuesta y los materiales, básicamente respondiendo a esta última pregunta. Y eh, me preguntan ya de manera personal este, o particular… ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona con ceguera congénita sabe qué es el arte? Pues eh, básicamente, como lo hice o lo llevé a cabo, platicar con la gente. Eh, ¿Sabes qué es el arte? ¿Sabes qué es el dibujo? ¿Qué es la pintura? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Qué conoces acerca del arte, del arte pictórico? Eh, empezar a entrevistar a, la, a, a las personas o entrevistarse con esta persona, platicar con ella y de alguna manera te vas, a, te vas a dar cuenta cuál es su concepto y su conocimiento general o particular acerca del arte, de los estilos, de las pinturas, los autores, los materiales con, con los cuales se trabajan las obras artísticas y esa sería la respuesta no y de alguna manera entonces eh, eh, inducirlos al conocimiento de la obra pictórica pues ya sea por conocimiento oral, este, a través del braille, de, la, de lecturas a través del braille o este compartir eh, estos conocimientos por ejemplo con los talleres o, o estos materiales que se están generando sería ahí la respuesta y ¿Te parece, sí, sí. terminé ya, ya terminé cómo no sí gracias eh, ok, en relación con con la discapacidad intelectual, eh, como estoy haciendo un desglose muy, muy, muy detallado de lo que son funciones y disfunciones y cruzando toda esta información con actividades, desafortunadamente sí me tuve que ver en la necesidad de limitar la investigación y seleccioné eh, motriz visual y auditiva porque son estas tres áreas las que abarcan a un mayor número de individuos. Entonces, tratando de, de no limitar tanto el alcance, fue que seleccioné a estas eh, discapacidades y disfunciones, sin embargo, nunca he descartado la posibilidad de que se siga desarrollando esta investigación, este, ya sea por mí misma o por otras personas o incluso más adelante en un nivel de doctorado, ¿no? este, pero sí, por eso tuve que hacer esta selección. Eh, la, su influencia en el contexto escolar, pues sí, yo esperaría que sí tuviera y mucha, porque, eh, si, si se desarrolla como tal, como una metodología, es, eh, sirve para. A, eh, es una manera de abordar los problemas del diseño industrial. Y pues sí, que si viera desde, desde el nivel eh, licenciatura, pues sería fantástico, ¿no? Obviamente, no solamente en la aplicación a nivel de los profesionales. ¿no? Y pues como mencionaba, igual en el mismo sentido de irla creciendo, irla desarrollando, pues podría ser útil también, quizá, ojalá, en un nivel de, de doctorado, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué escogí el tema de discapacidad? Pues bueno, porque desde el año 2000, por cuestiones laborales, eh, me metí en este, en este campo, trabajaba yo en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en ese año en particular… Eh, nos solicitaron que se diera atención al, a las personas eh, con discapacidad visual, en particular ciegos, para eh, la votación, para auxiliar en la votación y en ese mismo año eh, me tocó a mí desarrollar la mascarilla braille. Y en los años subsecuentes eh, seguimos colaborando en otros eh, aditamentos y auxiliares que se, que se emplearan en el entorno electoral, que por cierto está ahorita tan de moda, ¿verdad? Eh, las, las urnas, las, no ciertas otras facilidades que, que hoy eh, eh, están disponibles en las casillas de votación. Y desde entonces, desde entonces me apasioné del tema y por eso es que lo he seguido tocando de una u otra manera. Gracias. Eh, sí, intelectuales. intelectuales, la verdad es que yo todo esto lo veo como un, un mundo, si quieres abarcar a todas las discapacidades va a ser imposible y casi utópico, si bien existen definiciones como diseño universal, esta palabra es muy pretenciosa. Eh, yo pues sí considero que mi investigación tiene alcances para para otro tipo de discapacidades, porque yo me centro en esta percepción por medio de los sentidos, todos percibimos nuestro entorno por este mismo, este mismo medio. Y ahorita pues me enfoco en una discapacidad que está ubicada en el segundo lugar aquí en, en México. Esto la ligo a la, a la otra pregunta de por qué elegí discapacidad. Yo la verdad eh, considero una maestría, pienso que ya no es tu tu meta, el desarrollo de un producto, como decía Ana Lilia, realmente ya es cuando te llegas a cuestionar seriamente sobre qué es lo que estás haciendo y qué es lo que se está haciendo ¿no? en favor de otras personas o desde tu misma disciplina. Yo igual arquitecta, siempre me ha apasionado todo, todo esto, también de eh, todo lo que ves, eh, también estuve estudiando en la Universidad Iberoamericana de, de León, interiorismo, entonces, realmente son cosas muy, muy visuales. O sea, tú nada lo puedes percibir tu entorno a través de este medio. Entonces, sí me llegué a cuestionar varias veces, pues, ¿qué pasa con las personas que no lo pueden percibir así? O sea, ¿Qué hay más allá? Entonces, sí, realmente ya entras en cuestionamientos y eh, problemas existenciales más de fondo. Y pues, por eso es que estoy aquí, por eso es que decidí, eh, enfocarme a esta discapacidad. A ver, si tiene influencia en aspectos escolares. Yo creo que mi, mi punto, una de mis, de mis metas, ahorita en la maestría de diseño industrial no hay una materia de diseño incluyente. Creo que si uno de los aspectos que quiere abordar el diseño es el bienestar humano, pues sí deberían de incluir este tipo de materias. Sí hay, en en, este, en otras universidades, claro, pero aquí en el posgrado no, si sí hay en otros países, sí, enfocadas nada más a esto. Pero en este caso creo que, pues en otros países son contextos diferentes. Yo creo que una de nuestras metas como investigadores debería ser atender desde este con, eh, contexto que nosotros llamamos México. Si bien existen admirables eh, investigadores que están eh, este, igual mexicanos en otro país desarrollando proyectos super plausibles super admirables primero hay un contexto es méxico hay que ubicarnos en las en las necesidades de este de este país entonces pues ya son todas las preguntas ok yo voy a empezar al revés uh, dice lo del diseño tiene influencia en los contextos escolares y cómo se aborda bueno, yo lo entiendo que uh, habla, bueno, se está cuestionando un poco en cuanto si ya uh, existe algo en nuestro país. De lo poco que hemos visto en, creo que fue en tecnología, abordamos un poquito ese, ese tema. Y sí, precisamente uh, sí, se, sí se aborda, quizás no nos damos cuenta, pero precisamente. En cuestiones cognitivas o bueno, de aprendizaje si sí se está aplicando eso en, en las aulas uh, simplemente aquí no estamos como en un el diseño eh, ya, ya se está trabajando para, para esas cuestiones Creo que le falta trabajo y este y quizás no deberíamos de estar nada más copiando o viendo lo que se hace. Uh, en, en lugares ya más desarrollados, ¿no? sino también ver lo que lo que podemos nosotros hacer con uh, respecto al contexto y las condiciones que, que nosotros tenemos en, en el país. Digo, bueno, no es lo mismo querer este, imitar a uh, un aula o un salón de clases en, en, en lugar, un, un país de primer mundo y querer hacerlo aquí. Entonces tenemos que ver que, cuáles son nuestras posibilidades qué tomamos de eso que ya existe y cómo lo podemos uh, acondicionar para, para, para nuestras poblaciones. Y lo siguiente era el de, interesante, lo de lo de las discapacidades perdón, mentales e intelectuales. Uh, bueno, de, en mi proyecto yo sí lo, sí lo… creo que sí se alcanza a ver que sí lo estoy como abarcando un poquito ahí de, de ponerme un… un en algún momento en el, en el lugar de, de, de mi usuario mm, quizás como dice Iris si, si queremos como abarcarlo pues no, nunca vamos a terminar la exigencia que tenemos aquí pues sí es como uh, cerrar un poco nuestra nuestro cómo se dice? Mm, pues, nuestra población la persona la, la, las personas a las que nos vamos a, a enfocar para que no se, no se salga ¿no? de nuestras manos y sea algo, algo objetivo pero pues no se, no se descarta, digo quizás en algún momento, ahorita podría por ejemplo yo estar haciendo, uh, trabajando con adultos mayores, quizás en algún momento yo esté haciendo, uh, trabajando con, con estas poblaciones, porque no somos diseñadores también, es parte de, de la transdisciplina. Y la última que era sobre lo de, lo de la elección del tema se la quise dejar para el final, porque es un poquito… este so, hay, hay varias razones, la primera es este, uh, lo que ya les decía sobre las estadísticas, creo que es más que obvio que a todos nos interesa como que trabajar con las problemáticas que se vienen, digo es, es bueno como mirar el, el, el contexto en el que estamos pero también ver, ver a futuro, no qué es lo que nos, qué es lo que nos depara. Uh, la segunda es uh, porque lo vivo, y ¿sí? uh, mis, mis, todos tenemos familia y todos en algún momento hemos visto esta, uh, como, ¿cómo se le dice? Uh, lo, lo vives día a día con tus padres, con tus abuelos, entonces es muy uh, impactante como a lo largo de tu vida, desde niño vas creciendo, uh, vas a la universidad y todo eso y vas viendo como de forma directa las personas que viven contigo están viviendo esto, entonces es muy preocupante que… que, que que uh, uh, estando, uh, ¿cómo se dice?, tan actualizados en, en esta temática, pues no, no podamos verlo. Entonces a mí me interesa mucho desde ese aspecto y, y también a nivel personal, digo, uh, tanto, tanto es como para con mi familia, con mis amigos, las personas cercanas, y cómo lo voy a vivir yo en, en 30 años o menos, si es que tengo la, la fortuna de llegar ahí. Gracias. Eh, quisiera responder rápidamente a la primera pregunta que la verdad al principio iba llegando y estaba así como desconectada. Sí, claro que el diseño tiene influencia, eh, no nada más en proyectos escolares. En, ahorita que estamos nosotros en la maestría de diseño industrial nos damos cuenta que el diseño tiene influencia en todo lo que hacemos. Eh, sí espero yo que lo que nosotros estamos desarrollando en este momento eh, tenga un impacto y que pueda, eh, a través del diseño, resolverse adecuadamente. Eh, sí hay una sí hay materias de diseño incluyente, tal vez no como el programa de, de diseño industrial, pero en la UNAM tenemos, eh, en, la, en el CIDI, tenemos una clase de diseño incluyente. El problema es que se está abordando como, eh, nada más como una materia optativa, eh, sí creo que todos como estudiantes de diseño deberíamos conocerlo eh, ya como una materia de, de, establecida para todos porque es, es también con quien estamos tratando ¿no? entonces eso es, eso es importantísimo que podamos conocer, digo si estamos diseñando para personas, eh, considerar que el, eh, la, las personas con discapacidad este, son un tema aparte, yo creo que esa es nada más la parte que tendríamos un poquito que, que trabajar ¿no? para, para que fuera incluyente, justo. Uh -huh. sí, Muchas que gracias. Ya, ya, ya. Bien, muchísimas gracias. Yo quería hacer solamente algunas puntualizaciones muy breves. Una es que justamente la accesibilidad y el diseño universal no son solo un derecho plasmado en la convención, el diseño universal, eh, en el artículo 2, en definiciones, eh, sino también son principios que tiene la convención. O sea, como parte de las sociedades que tenemos que empezar a construir, son sociedades que estén diseñadas para todos. Y... No recuerdo exactamente la frase, pero en la tesis de maestría, que pueden bajar de TESIUNAM, yo tomé una frase que estaba en un museo en una muestra de, de arte árabe que hubo en México en 2004. Y la frase decía, una de las formas de exclusión es el diseño. O sea, el diseño decide quién va a estar en qué espacio quién puede compartir con el resto de las personas qué cosas. Puede compartir la escuela, puede compartir el trabajo, puede compartir las calles, puede compartir los medios de transporte, la misa, la iglesia, o no puede compartir nada. No es inocente cómo se diseñan ni los espacios simbólicos, ni los espacios concretos, ni las cosas. Eh, y en ese sentido, como les decía al inicio, sí me parece que el norte sigue siendo la convención en el sentido de que marca eh, cuáles son los derechos y cómo esos derechos van a ser eh, o van a poder ser eh, ejercidos y gozados por todas las personas, tengan la funcionalidad que tengan, puedan hacer las cosas que puedan hacer. Eh, eh, Javier Romagnac siempre dice que acaso nos vamos a estar midiendo entre nosotros por lo que cada uno puede hacer o no puede hacer, bueno, seríamos un desastre de sociedad. El, eso no es lo importante. El tema sería cómo las personas pueden hacer lo que tienen que hacer. Y ahí están los facilitadores que el resto de nosotros podamos diseñar o hacer eh, para los, los diferentes tipos de, de discapacidades. No sé si hay algún otro comentario o pregunta final. Patricia. Eh, buenas tardes, mi nombre es Carla Estrada y bueno, más que nada era como, como una sugerencia para Iris. Eh, bueno, pues yo soy ciega, voy a cumplir um, cuatro años, soy pues independientemente, independiente en la cocina, me ha tocado estar enseñando a chavos a, a cocinar. Eh, me llamaba la atención cuando tú decías, yo quería hacer por ejemplo una superestufa. estufa, creo que hay que partir desde abajo, desde las cosas que se pueden hacer, porque imagínate que tú creas una superestufa, estufa, un super refrigerador, pero las posibilidades económicas solamente las pueden adquirir algunos cuantos, entonces eh, pienso que deberías de ver como unas necesidades más mm, básicas. Estuve en muchas cocinas mientras enseñaba a los chicos y veía muchas, eh, pues ahora sí que diversas texturas o, o pues sí, los, los espacios. Entonces, eh, pues brevemente, por ejemplo, una encimera que, o un desayunador que solamente era por la tapa de encima, que no tenía patas, entonces ahí andabas caminando y tus pies no lo detectan, entonces vas y topas. Entonces creo que desde ahí el punto es, si es un ciego pues que no tenga nada flotante. Otras que tenían herrería, a lo mejor visualmente se veía pues muy bonito y muy elegante, pero mmm, pues siempre me decían ellos, a mí no me gusta esto y lo veíamos y era la herrería que pues constantemente estaban como que mmm, topando la cabeza o cuestiones así. Eh, hay muchos diseños muy novedosos con las llaves de los uh, de las tarjas para lavar los trastos, igual con unas formas así como que muy bonitas, pero igual a la hora de utilizarlo pues no era muy accesible, entonces creo que eso es como lo, lo primero y lo más básico y que finalmente es como a lo que más podríamos tener acceso, igual como mmm, que no estén muy las texturas de las barras para cocinar a lo mejor muy resbalosas o esas cuestiones a lo mejor son muy primarias pero creo que hay que empezar por un pues por algo no entonces eh, creo que eso sería como que de gran ayuda y que podemos tener más acceso eh, la mayoría de las personas que somos pues independientes y por último pero ya en la mesa me gustaría platicar con la última chica que habló de de las barreras arquitectónicas, porque creo que si sí tengo experiencia en mi tierra, he gestionado eh, reparaciones arquitectónicas como banquetas y espacios públicos, entonces creo que ahí podría colaborar. Sí, gracias. De hecho, comentando ahí un poco lo que me sugieres, sí es lo que lo que decía, primero el gran error es que suponemos soluciones, la verdad es que te tienes que, que acercar a las personas, y a veces las soluciones son más simples de lo que parecen, entonces, si sí, también me mencionaban lo de estes, eh, estas micas que ponen a todo para ubicarlos de manera fácil, pues realmente si, se, si el diseño trabajara en estos procesos de codiseño, ¿a qué me refiero? De que trabajes en conjunto con la persona para la que estás diseñando, no tendría que haber estas, estas situaciones, no tendrían que ponerle etiquetas a todos, entonces sí debe de haber más conciencia en lo que se hace y una mayor participación por parte del, del usuario. Y sí, obviamente hay muchas hay muchas cosas, hay muchos este, objetos tecnológicos novedosos, etcétera. También ahí este, enfatizo un poco en el contexto México, quién los puede adquirir. Realmente también hay que ver eso. Si, si atacamos el problema desde abajo, el objetivo es que esta tecnología permee de tal manera que pues yo lo puedo usar, o sea, que, que sea para todos. Entonces, en ese marco de diseño incluyente, Por ejemplo, también dice no, pues para las personas ciegas, todo lo que tenga sonido, todo lo que sea parlante, con algunas con las que hablé resultaba que decían, no, la verdad es que a mí pues no me gusta mucho que todo sea parlante, porque dejo de trabajar la memoria, y entonces la memoria es lo que yo utilizo diario para estar haciendo todas mis actividades. Entonces también ahí nosotros supondríamos que una solución es que todo hable. Ahorita sí hay celulares que que te manejan esa función, los iPhone, cuánto cuesta un iPhone y realmente qué tan eh, fácil es esta, es esta interfaz y este uso. Estuvimos trabajando con una persona que ya depende de la, de la habilidad de cada quien. no Pero si por ejemplo una dice, pues yo nunca lo pude usar, siempre me mandaba a otra, a otra, a otra pantalla que ya no sabía si era la de inicio o si iba a marcar. Entonces pues, pues ahí hace falta mucho trabajo por parte del, del diseñador que se tiene que, que atender y, y no solo del diseñador, ya estábamos hablando de una interdisciplina, transdisciplina y no sé qué tanto, que un diseñador tampoco va a poder abarcar todo esto, necesitamos ingenieros, necesitamos gente más relacionada con esto de la tecnología, necesitamos eh, sociólogos, este pues alguien que también las normas, etcétera, etcétera. Entonces sí es un mundo súper complejo que existe en esta, de la colaboración de muchas personas. Bien, por eso estamos todos aquí, porque na nadie puede solo hacerlo todo. Eh, les voy a comentar muy brevemente lo que va a suceder regresando antes de darle un aplauso enorme a los compañeros que están en la mesa, y es que vamos a trabajar eh, por grupos de intercambio eh, más o menos 12 personas por mesa para que no sean tantos y todos puedan participar. Y regresando, organizan los grupos como ustedes quieran. La propuesta es que haya un facilitador que coordine en la mesa y que vea, obviamente, que todo el mundo participe, diga su nombre, de dónde es, por qué le interesó el tema, por qué está aquí, eh, de qué institución proviene y qué le ha servido lo que se ha platicado hoy en su ámbito particular de trabajo o de interés. Y aparte de este facilitador, que haya un relator, que siempre va a ser alguien de perfil más bajo, que tome nota de lo que se vaya platicando en la mesa y luego nos lo pueda pasar porque vamos a hacer la relatoría de este encuentro del seminario. Lo, lo vamos a repetir regresando. Así que, bueno, ahorita nos vamos al café luego del aplauso. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. Ustedes sí me se quedan Yo pedir si me pueden firmar para darles quiere compartirles algo que me parece muy importante. Sí, buenas tardes a todos. Este, miren, eh, nosotros pertenecemos a una organización de la sociedad civil que se llama CAPA y trabajamos con personas con discapacidad intelectual. El pasado 30 de abril el presidente promulgó una ley general para eh, personas de la condición del espectro autista, así se llama la ley. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil hemos pedido que se declare esta ley anti eh, inconstitucional porque... Eh, no acata eh, completamente lo que determina la convención. Y bueno, brevemente les voy a decir solamente tres puntos. Uno, que...